Fuimos ahí, e incluso familiares míos, que nunca han participado en política, fueron y se integraron porque era la presentación de los candidatos del equipo. ¿Y qué del... pasó? ¿No se hizo? En ese momento, cuando, eh, cuando Andrés, que está presentando, pues llama eh, a alguno de los dirigentes, miembro del Comité Central, el cual, el, el, el compañero Juan José también es miembro del Comité Central, pero lo llama como próximo alcalde. Mm. Entonces, ahí se exacerbaron los ánimos. Mm -hmm. Y esto, no nos... Eh,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 Si usted levantaba la mano, se podía ver que empezaba una pugna entre dos candidatos a lo interno cuando se le quiere plantear una sola línea. Bueno, es que esa era la idea, ¿Eh? esa, era la, esa era la idea, presentar a todos los precandidatos todos los pre. que tuvieran iniciativa. Más sin embargo, no fue el caso mío, el caso mío llamó más a la atención...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 No sé porque qué se quedó del PRD Del partido de ustedes ¿sí? No, no, no, se quedó del PLD Él pasó al PRD que es bisagra del PLD Yo Entiendo que el PRD y, y PRM es como. No, míos, no, no, no se van gobierno Nosotros, a nosotros de los... no estamos en bueno, el así. gobierno Es el PRD que bueno, está lo en el, el Los que se van al PRD están Y no sé, que le tienen gobierno, tiene esa sindicatura a él Dentro del PLD No sé, ni me interesa, ya es una realidad Ciudad Segura, Rafael Díaz Y sobre todo lo más importante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 La están por llevar a 15, no. Eh, me estoy refiriendo al alcalde. <ríe> el, el número de, de ah, regidor. Alcalde, alcalde, porque esas son pluris. Sí, sí. Es unidad, Alcalde. 10 o 15 que puedan aspirar. Entonces, si hay una lista tan amplia de posibilidades de... ¿Por qué pelear? ¿Por qué pelear? ¿Por, ¿por qué, qué peleado? Porque como quiera que sea, tu vas. Porque, sí, le voy a explicar esa parte, es interesante. Porque se busca adueñarse del sentimiento leonelista.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 del pueblo, para ver cuáles candidatos están más adelante para llevar uno solo al 6 de octubre. ¿Esa carta compromiso la tendrían todos los precandidatos del equipo del Cosa equipo? en la que yo totalmente no creo. ¿Y entonces no vamos a ¿Qué participar. sentido participar Vamos a participar con Dios por delante, porque eso es lo que se entrevé es ganar las elecciones, ganar las candidaturas locales. Y ahora no tienen es que otra... ver los municipios, los, los distritos municipales. Sí, eso por un lado es bien, pero por otro lado tú sabes que los distritos municipales